Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo live en mis canales y redes sociales donde hoy emitiremos en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter y Twitch donde vamos a hablar sobre eh, métodos de pago alternativos para eh, como solución eh, para aumentar la, la conversión para la entrevista y el live de hoy tengo a Carlos Sánchez, director comercial de Paycomet del grupo de, de empresas de Bank Sabadell y es un profesional con una muy amplia experiencia en el mundo del comercio electrónico. Eh, muy buenas, Carlos. Buenos días, Emilio. Un placer muchísimas gracias por, por dejarte entrevistar y durante esta próxima media hora, tres cuartos horas aproximadamente, espero que vosotros, los que estáis de, de audiencia, los que estáis justo entrando, justo ahora mismo en el, en el live, espero que eh, seáis interactivos, que preguntéis, que nos gustaría que este live sea totalmente dinámico y poder responder a todas las dudas y cuestiones, que un experto del comercio electrónico como es Carlos Sánchez de Paycomet os puede responder durante la mañana de hoy. Entonces, para empezar que siempre cuando se comienza uno tiene estas dudas, preguntaros si eh, los que estáis entrando ahora mismo de audiencia, si nos podéis dar feedback, por favor, de si se nos escucha y se nos ve bien. Así podemos quedarnos más tranquilos de que el live está funcionando adecuadamente. Entonces, eh, por ir empezando y eh, directamente por ir directamente lo más al grano posible, mientras contamos con las primeras preguntas de, del público, es por qué es importante ofrecer métodos de pago alternativos en un comercio electrónico y una tienda online, bueno, pues antes que nada agradecerte, Emilio, que nos hayas invitado a participar en este live. Vale, eh, contestando esa pregunta, eh, al final, los principales drivers a la hora de acercarte a tu cliente son la confianza, la seguridad y la comodidad. Vale, entonces, el poder ofrecer un pago local eh, con el que está acostumbrado el cliente a pagar. Eh, cumple con esos tres drivers, el de la confianza porque es el pago con el que está acostumbrado a pagar, la seguridad porque es el pago que ya conoce y ya le inspira esa, esa seguridad y la comodidad porque es el que usa siempre. Entonces, poder ofrecer estos métodos de pago alternativos eh, mejorará la conversión eh, dado que ese cliente que está comprando un e-commerce nuevo eh, le, le, le supondrá menos, menos problemas a la hora de, de realizar esa compra. Uh -huh. y, y dentro de, dentro de, de eh, eh, todos esos métodos de pago alternativos, eh, ¿cuáles tenéis disponibles en este momento en Paycomet? Bueno, en Paycomet, bueno, al final de métodos de pago alternativos, hay bueno, de métodos de pago ya hay muchos, ¿vale? Entonces eh, existen de diferentes tipos: Existe pago con tarjeta, pago con móviles, pago con transferencia bancaria. En PayComet hemos incorporado eh, una batería inicial de pagos alternativos. Tenemos ahora mismo una treintena. De hecho, si, si vamos a la página web de PayComet, eh, los, los oyentes que tenemos ahora mismo pueden consultar todos los pagos que, que ya tenemos. Eh, ¿Estamos compartiendo la pantalla? Sí, ¿no? en eh, un eh, segundito. Sí. Eh, ahora mismo ya estamos compartiendo. Perfecto, pues en la pantalla de la página web de Paycomet, dentro del apartado de métodos de pago, cualquier persona que esté interesada en integrar pagos alternativos en su e-commerce para, para acercarse a sus clientes podrá consultar los diferentes pagos alternativos que ya tenemos disponibles en, en Paycomer. Eh, aquí podéis ver las diferentes tipos de categoría. Pues hay desde cupón prepagado, wallet, pagos móviles, transferencia bancaria, etcétera y las posibilidades que tienen cada uno de esos pagos eh, alternativos, ¿vale? Entonces, como te decía, existen diferentes tipos de pago alternativos que ofrecen diferentes tipos de experiencia al comercio que los ofrecen. Algunos permiten, pues, pagos recurrentes, otros el pago es en real o es en diferido. Eh, devoluciones, todos permiten realizar devoluciones, ¿vale? Al menos todos los que tenemos nosotros ahora, ¿vale? En esta batería que hemos incorporado de pagos alternativos, hemos incluido una treintena de los más usados a nivel europeo, ¿vale? Basados principalmente en pago por transferencia, pero bueno, hay un poquito de todo también, ¿vale? Entonces, al final es, se trata de acercar los que más demanda tienen, pero no por ello vamos a dejar de ir incorporando. De hecho, si vamos bajando y aparecen los que vamos a ir incorporando próximamente, ¿vale? En función de, las, de lo que nos vayan reclamando los, los, los, los propios comercios, ¿vale? Eh, mira, a ver, eh, comentarte antes de hacerte un par de preguntitas que se me han ocurrido mirando vuestro panel, uh -huh. eh, quiero agradecer a Elisa, Silvina, a Carla eh, que nos han dado feedback desde Facebook, desde YouTube y desde LinkedIn de que se nos está escuchando y ve bien. Muchísimas gracias por vuestros saludos. Y tenemos una pregunta, eh, tenemos una pregunta eh, acerca de, en el contexto que estabas comentando en tu primera respuesta, eh, uh -huh. qué era exactamente un, un driver. Bueno, eh, al final eh, son tendencias o son aspectos que llevan a algo, ¿vale? Entonces, el concepto como driver es decir, si tú eres capaz de ofrecer eh, comodidad, seguridad y confianza, <coughs> eh, tienes mayores posibilidades de acercarte a ese cliente, ¿vale? Es algo que lleva a algo. Vale. Y sobre los métodos de pago que me estabas enseñando en la pantalla, eh, uh -huh. preguntarte. Eh, yo en la primera vez que utilicé comercio electro, que hice comercio electrónico eh, a finales de los 90, la único método que tenía entonces era eh, transferencia bancaria y contrarreembolso. Pero tengo entendido que el contrarreembolso, aunque sea un método totalmente anticuado, eh, todavía todavía sigue vivo. ¿Es cierto? Sí, de hecho es algo sorprendente porque en ratios de, confi de confianza de los, co de los clientes cuando compran en los comercios, el pago contra el reembolso, aunque se use muy poco, despierta la confianza en el sentido de que sabes que tú puedes comprar algo y pedir que te lo traigan a casa y hasta que no lo ves no lo pagas, ¿vale? Entonces, eh, sí que es un método de pago que, bueno, yo creo que es conveniente seguir ofreciéndolo, eh, por el, el, la confianza que inspira a los, a los clientes, ¿no? eh, Por cierto. Eh, eh. Os paso la pregunta que, que tenemos en que tenemos aquí sobre Impresionada. Si queréis realizar preguntas sobre peculiaridades concretas de los métodos de pago, es un buen momento, porque Carlos Sánchez de PECOME tiene mucho conocimiento al respecto. Entonces, hablamos de que, es que a mí también me sorprendía que el contrareembolso año 2021 todavía sigue muy vivo. El, el método de pago que, que hoy día dé más fiabilidad por eh, menos impagos, menos, menos sobresaltos, y más recomendable sea como el principal para en las tiendas online? Vale. El, el pago principal, el pago más usado, eh, sigue siendo la tarjeta de crédito. Vale, mm. eh, Al final, España y Europa es una sociedad que está muy bancarizada y <coughs> todo el mundo, quien más, quien menos, tiene acceso a una tarjeta de crédito de débito. Incluso cuando estás en la universidad, el carnet de la universidad suele ser una tarjeta ya vinculada a alguna entidad que es patrona de, de la universidad. ¿no? Entonces, ya de alguna manera se, se evangeliza a la gente en el uso de las tarjetas de crédito y de débito. Eh, como pago seguro, en el sentido de que si lo cobras no vas a tener posibilidades de reclamaciones por parte de clientes, al final eh, tenemos que pensar que en los pagos existe una, una normativa, que es la normativa de las tarjetas, de, de las marcas de las tarjetas que protege tanto a comerciantes como protege también a los titulares de las tarjetas. Entonces, esto da derechos y obligaciones a todos los intervinientes en el proceso de un pago, ¿vale? De manera que tú, como titular de una tarjeta, cuando haces un pago online, tienes herramientas que te permiten protegerte en caso de que el comercio, pues, no te sirva el producto que has comprado o no te lo sirva en las condiciones que estaban establecidas, etcétera, etcétera. En el pago por transferencia, al final, cuando tú emites un pago por transferencia, es como si entregas el dinero en mano, podríamos decirlo. ¿no? porque el dinero va a la cuenta del, del, del comercio y las posibilidades que tiene de resolver esa incidencia ya no tiene el amparo de, de, de la normativa de Visa y Master en este sentido para protegerse. Tiene que iniciar una disputa directamente con el comercio o llevar incluso a, a poner una denuncia pues, si el servicio no se ha servido y era una estafa, por ejemplo. Vale. Pero de cara al comercio, el cobrar a través de transferencia tiene esa ventaja, pero después tiene otro inconveniente y es que en las transferencias… El tema de la conciliación implica que estás desrelegando en las manos del comprador que te ponga los datos de la referencia del pago o de su DNI o de su identificación eh, correctamente a la hora de, de emitir esa transferencia o que la entidad receptora de esa transferencia pinte esos datos correctamente en el concepto con, cuando tú la recibes. ¿no? no es que no los vaya a pintar correctamente, pero es que a veces pueden alterar el orden de algún, de algún concepto a la hora de, de ponértelo. Lo cual implica que el comercio, para poder conciliar esos pagos, tiene que acceder a su cuenta e ir revisando uno a uno. El hecho de poder usar APMs, eh, pagos alternativos como puede ser eh, incluso pues, Bithum, no, por ejemplo, facilita todo esto porque es un pago que está dentro del flujo del, del comercio. Entonces, es el comercio el que determina el número de pedido y, al tenerlo integrado, es quien va a recibir un OK o un cao de la transacción tal y como pasaría con, con, con un pago por tarjeta. De manera que no tiene esos problemas, de conciliación que tendría que hacer con un pago de transferencia a cuenta tradicional, ¿vale? Eh, sobre Bizum, comentarte que, que con, yo como millones de usuarios son, soy muy fan del, del servicio, pero hace muy poquito han bajado el número de transacciones mensuales de 150 a 60, según el banco 50, porque tengo entendido que Bizum se ha planteado para... Particular a particular, no de negocio y particulares. Entonces, eh, eh, Bizum se plantea sacar algún tipo de, de servicios corporativos de negocios, o eh, por ejemplo, vosotros tenéis alguna alternativa de servicio que sea muy parecido a un Bizum. Eh, ¿Qué es lo que recomiendas tú respecto a negocios y precisamente esa herramienta? Vale, a ver, eh, Bizum es un sistema de pago entre particulares, pero que también permite pago a través de comercio electrónico. Bizum ha hecho lo que tenía que hacer, que era generar una masa crítica de usuarios que ha conseguido a través de, de ofertar las transferencias gratuitas entre particulares. Ahora que ya tiene esa masa crítica de clientes que, que usan ese servicio, abre nuevos sistemas como pueden ser, pues, el, el pago en comercio electrónico, ¿vale? Yo creo que Bizum, eh, que actualmente tiene más de 15 millones de usuarios, es verdaderamente la primera vez que tenemos en España un pago alternativo nacional y que funciona. Y yo creo que eh, es, es mandatorio para cualquier e-commerce que hoy día quiera salir en venta nacional o eh, ofrecerlo como, como, como alternativa al pago por tarjeta, ¿vale? Porque al final, es lo que comentábamos antes, te acercas a tu cliente ofreciéndole el pago con el que estás súper acostumbrado eh, eh, a pagar. Está claro que Bizum eh, está en una fase de su carrera de, de maduración en la que tienen que hacer nuevos releases de, de nuevos lanzamientos de, de soluciones de pago eh, en las que se use su sistema de pago, ¿no? Pues como puede ser recurrencia. Bizum no permite recurrencia. Al fin y al cabo estamos hablando de un sistema que está basado en transferencias inmediatas, con lo cual es necesaria siempre la interacción del usuario que autoriza esa transferencia, el doble factor de autenticación. Eh, pero está claro que si algún día eh, quieren llegar a algo más y acceder como método de pago a nuevas funcionalidades, tendrán que incorporar soluciones como puede ser el, el, el pago recurrente, ¿vale? Eh, yo creo que nos queda mucho por ver de Bizum ahí. Porque al fin y al cabo, eh, el otro día veía un tuit que me hizo mucha gracia que era, ¿por qué la gente que no tiene Bizum, no tiene Bizum? ¿no? Y es que no, no hay ninguna razón para no tenerlo. Al final, es que es, es muy útil, es muy útil. Bien, bien. Y entonces, volviendo sobre Paycomet, te quería preguntar con qué eh, métodos de pago concreto estáis trabajando vosotros en este momento. Vale, ahora mismo, eh, como métodos de pago, estamos hemos incorporado una batería, ya digo, con más de 30 pagos alternativos, los principales, pues los que más eh, históricamente se han demandado en, en comercio electrónico. Clarna, eh, Software, Giropay, Idil, Multibanco para pagos en Portugal. Es muy importante que, que los, los comercios que tengan intención de internacionalizarse eh, tengan claros los mercados a los que quieren ir y sepan que en esos mercados el pago con tarjeta es muy usado, pero el ofrecer ese pago alternativo les puede suponer un cambio bastante radical en, en temas de, de conversión. ¿vale? Eh, a nivel europeo, multibanco, por ejemplo, en Portugal está usado de una manera, o sea, se usa de una manera eh, espectacular. Entonces, incluir ese método de pago dentro de tu categoría de métodos de pago, sin duda, va a mejorar la conversión de los e-commerce que quieran desarrollar su actividad ahí. Los comercios que ya quieran expandirse hacia otros mercados internacionales, como puede ser Latinoamérica, es, es mandatorio poder ofrecer esos pagos alternativos. En Brasil, por ejemplo, boleto bancario es el, el pago estrella que se usa allí y es un mercado en el que el uso de las tarjetas es inferior al 50%. Con lo cual, o ofreces estos métodos de pago alternativos o no estás llegando a tu público. Con lo cual es casi mandatorio eh, eh, introducir este tipo de pagos. Bien, bien, bien. Pues entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué es importante ofrecer método de pago alternativo en, en un comercio electrónico? A ver, a ver, perdón, perdón. Eh, a ver, mira, pasamos. Eh, Tarifa de transacción de estos métodos de pago alternativos. Sí, mira, nosotros tenemos publicadas en nuestra página web todas nuestras tarifas, ¿vale? Son públicas y se pueden consultar directamente. Si me compartes pantalla, os hago, un, un, os enseño súper rápido donde lo podéis ver. Aquí tenéis los métodos de pago que hemos comentado donde podéis ver los, las diferentes opciones de los métodos de pago a contratar. Y en tarifas, aquí tenéis el acceso a las tarifas de métodos de pago, ¿vale? Eh, veréis que cada tarifa es un mundo, ¿vale? Porque hay tarifas donde hay un porcentaje, hay tarifas donde hay un fijo hay tarifas donde eh, sin, eh, hay un porcentaje y un fijo. Al final, esto es así porque cada método de pago tiene una tarificación diferente, ¿vale? Y luego veréis que tenemos algunas donde lo que aplica es consultar tarifa porque igual se requiere de, de un contrato aparte o de una relación aparte con, con el propio método de pago con el cual nosotros ya eh, iniciaríamos ese contacto para determinar la tarifa, ¿vale? Pero los principales los, los podéis ver aquí. Además de que tenéis el detalle de, de, qué, de qué países son los que, los que van a aceptar o donde va a tener un mayor, eh, una mayor incidencia el ofrecer ese pago alternativo, ¿vale? Entonces, tienes, por ejemplo, Trasli pues, para la parte nórdica, con Dinamarca, Finlandia, Noruega, eh, Suecia, MyBank en Italia, Idil en Holanda, Multibanco en Portugal eh, o Preslewi en, en Polonia, ¿vale? Nosotros... Al final, eh, la tarifa que aplicamos es, en estos casos, un coste por operación de 9 céntimos más la tarifa del método de pago, ¿vale? Eh, por cierto, te está preguntando eh, vía vía LinkedIn, Bernardo Otero, eh, si estos servicios de, de, de pago eh, directamente relacionados con internacionalización. Eh, eh, si es global, si podemos ir países país por países. ¿Cómo a ejercer una interna internacionalización con esos métodos de pago que planteáis? Bueno, al final existe un tema de infraestructura de la propia, del propio e-commerce. Es decir, si todo se gestiona desde una única landing, pues será cuestión de identificar el, el país de origen de tu cliente pues para ofrecer los pagos alternativos relevantes. No nos engañemos. En el momento en que eh, empiezas a integrar métodos de pagos alternativos eh, y superas cierto número, igual puedes, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, agotar a tu cliente cuando le muestras que tienes 50 pagos alternativos, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que le ofrezcas los que de verdad son relevantes para él. Entonces, a partir de la IP desde la que se está conectando tu cliente, lo interesante es que le muestres los pagos con los que puede pagar. Ofrecerle a un cliente de Holanda que te pague con Bizum, lo único que va a hacer es complicar al cliente porque va a decir, yo no sé qué es esto de Bizum, pero si tienes IDIL integrado, ofrece el IDIL. De manera que, en función de la integración que tengas con nosotros, que tenemos diferentes tipos de integración, eh, eh, permitimos que lances consultas a, la, a, a través de la API para saber exactamente qué pagos alternativos hay en el país del cliente y tienes contratados para que así se los puedas mostrar. ¿Vale? Ya te digo, al final, depende un poco también de la integración que tenga cada cliente. Pero, pero eso, sin duda, va a ayudar en ese proceso de internacionalización. Uh -huh. eh, nos pregunta sobre temática de, de Cristo, eh, Josulís. Eh, yo comentar de antemano que, que hoy día yo entiendo que los pagos en Cristo de productos mmm, reales está siendo mmm, o testimonial o casi inexistente. De hecho, Tesla dijo que empezaba a, a poder comprar coches con, con Cristo, eh, al mes se desdijo. Y, y claro, y de hecho, al leer las condiciones eran un poco peculiares, porque si variaba mucho el, el, el, lo que habías pagado con, con criptomonedas, tenías que ap aplicarle otro pago a Tesla para que Tesla no tu, no sufriera danificación por el caje, el caje uh -huh. de, de cambio. Con lo cual lo veo complicado. Pero cripto, pagos, y e commerce ¿cómo lo ves? De hecho, Elon ayer hizo un tuit al respecto donde volvía a decir lo de que se podrían pagar sus coches en Bitcoin, pero justo, justo ayer sacó un tuit de esto. Eh, ¿Cómo lo veo? A ver, hablamos de un método de pago que no está regulado, ¿vale? Entonces, eh, eso entraña una serie de riesgos. No te voy a engañar, en nuestro scope está en algún momento poder ofrecer bitcoins como método de pago, ¿vale? Pero, lógicamente, estamos hablando de un sistema con una volatilidad tremenda. Entonces, eh, que empresas apliquen ese tipo de restricciones en las que si lo que me has comprado mañana ya no vale lo mismo, me tienes que pagar más... No lo acabo de ver, claro. Además, como estrategia comercial, no me parece la más adecuada, porque al fin y al cabo, una, una compra, una venta es un contrato, es un, es un contrato entre dos partes, ¿no? Con lo cual, el precio fijado debería ser el precio final. Si no, abrimos la, la caja de Pandora a que, a que se puedan exigir cobros a posteriori por cualquier razón, ¿no? Entonces, eh, de la misma manera que si Tesla pierde con una venta que le reclame dinero a su cliente. Eh, ¿Van a reclamar los clientes dinero a Tesla si, si el, el, el Bitcoin se, se revaloriza? Eh, lo dudo. Lo dudo. Entonces, al final es un riesgo en el que en el que incurre la empresa eh, a la hora de ofrecer estos métodos de pago tan volátiles. Yo creo que al final eh, el, el tema de criptos, y estoy metido en, en varios grupos que hablan mucho de, de estos temas, es un tema muy de especulación. Falta, yo creo que aún bastante recorrido para que la gente lo tenga en confianza, ¿no? Lo que comentábamos al principio. Eh, confiar en el método de pago tienes que ser cómodo, tiene que ser algo que uses a menudo, ¿no? Entonces, eh, como herramienta de especulación, es está al día de hoy, pero, pero como herramienta de pago, hasta que no haya una o normalización en su uso, una regulación, un, un, un, un no sé qué que aporte cierta seguridad en ese sentido, veo que eh, va a ser. Eh, un proceso lento de adaptación. que llegará? Sin duda, pero pero si hay esa volatilidad la gente eh, eh, no se arriesgará y menos si las prácticas comerciales son como la que comentabas. Y Carlos, yo es que estoy muy en la línea de tu, de tu pensamiento, Carlos, en cuanto que veo que una cosa es que sobre las cripto hay que estar al tanto eh, eh, como diversión o como inversión especulativa, hay que tenerlo en cuenta. Que, que está ahí, eh, puede ser interesante, pero estamos hablando, en este live concretamente, más de economía real, estamos hablando de comercio electrónico, estamos hablando de tenderos, de dueños de tiendas online, donde no se pueden permitir eh, ni, ni cambios en divisas, eh, ni, ni este tipo de situaciones, sino que es algo estable, esto es para mí. El momento del pago con Cristo llegará cuando tengamos una moneda futura que no tiene por qué ser ninguna de las que hoy existe. Y en cuanto a cómo evoluciona Cristo, seguramente puede hacer una nueva que todavía no haya salido, que primero solucione los problemas de las actuales. Sobre todo a mí, me duele mi el corazoncito, el consumo eléctrico. O sea, eh, leyendo los consumos eléctricos de, de las monedas, de muchas de las monedas de hoy día, es que realmente duele mucho al corazón ver el consumo de cada transacción parece una parece una locura. Eh, independientemente, también necesitaremos monedas estables en valor, donde tú tengas una confianza de que si pasan dos meses, la varianza de valor con respecto al resto de monedas, eh, cripto y no Cristo, sea un porcentual mínimo eh, lo más reducido posible. Con lo cual, una moneda como Bitcoin, que puede revalorizarse en positivo o negativo, yo no lo sé tampoco lo sabe quién invierte, eh, un 20, un 40 o un 50% en cuestión de días o semanas, pues en, en este live hablamos de, de gente que tiene su tienda online, que quiere montar sistema de pago, con lo cual llegará el momento del cristo, pero posiblemente, posiblemente hoy no, hoy no será. Entonces, eh, tenemos preguntitas eh, desde, desde público y nos pregunta Santiago Domínguez desde LinkedIn que eh, cuando un comercio realiza un onboarding con, con Paycomet, eh, ¿deberá también realizar uno nuevo por cada método de pago o va a panel, vía panel? ¿Cómo funciona exactamente? De hecho, esta es una de las cosas que, que a mí más me gusta de lo que tenemos en Paycomet y es que todos los servicios son internos, ¿vale? Entonces, la contratación de los métodos de pago se hace directamente con Paycomet. Eh, en el momento del onboarding te preguntaremos, eh, a, le preguntaremos a Santiago qué métodos de pago quiere ofrecer y en la firma del contrato con Paycomet incluiremos los, los APMs que, que él haya decidido. Si más adelante quiere contratar nuevos APMs, ningún problema, simplemente nos lo tendrá que indicar y nosotros pues, generaremos un anexo con los APMs nuevos que, que él quiera contratar con nosotros. Vale, bien, bien, bien, bien. Lo bueno de esto es pues, que al final no recurrimos a una tercera empresa, no externalizamos. Los servicios de Paycomet son todos in-house, con lo cual... Cualquier solución que el cliente quiera la va a resolver directamente con nosotros. No le vamos a remitir a una tercera, a una tercera empresa o a un tercer proveedor para que, para que contrate alguno de los servicios que ofrecemos nosotros. ¿no? Nosotros ofrecemos todo directamente desde Paycomet. Y hablando de, de onboarding en Paycomet, eh, tengo mi e-commerce, tengo mi e eh, estoy viendo este live y me interesa eh, darme de alta en vuestros servicios. Eh, ¿cómo eh, Como contrato? ¿Cómo me hago cliente vuestro? ¿Cómo lo instalo? ¿Cómo, cómo haríamos ese onboarding? Es muy sencillo. Al final, los clientes que estén interesados en, en, las personas que estén interesadas en nuestros servicios, pueden solicitar el probar nuestra plataforma directamente desde la página web. En la página web, arriba a la derecha, hay un botón que pone prueba ahora, donde se le pedirán unos datos de la, de la empresa para hacer el onboarding. Y podemos eh, eh, dar de alta una cuenta, un entorno test sin ningún tipo de compromiso para que puedan probar los diferentes tipos de integración y, y ya puedan probar la solución. Decir que desde el momento en que se dan de alta y tienen acceso al, al entorno de test, van a estar en contacto directo con el equipo de IT de Paycomet, ¿vale? Pensemos que Paycomet es una empresa donde la mayoría de los empleados son eh, los informáticos, la gente que tenemos en el equipo de IT. Y son los que les van a apoyar y les van a ayudar en, en, en toda la parte de integración de nuestras soluciones en, en su e-commerce. Eh, acabo de sobreimpresionaros la URL para que podáis probar el servicio directamente en paycomet.com. Entonces, eh, imagínate que uso un Content Manager System, un CMS, un WooCommerce, un Drupal, un PrestaShop. Eh, ¿Cómo hago la integración desde mi CMS con lo, la plataforma Paycomet? Mira, si me compartes pantalla, te voy a enseñar lo que es un poco la niña, la niña de mis ojos, ¿vale? Porque si algo me gusta de lo que tenemos nosotros es que toda la documentación es pública para los diferentes tipos de integración. Aquí el, el desarrollador que tenga que integrar Paycomet va a poder escoger el tipo de, de integración que, que quiera realizar, ¿vale? Y, y va a poder acceder a toda la documentación de, de, para llevar a cabo esta, esta integración. ¿Vale? Tenemos la integración en REST, en XML, etcétera. Entonces, eh, si van con un, con un módulo CMS, por ejemplo, simplemente deberán escoger el módulo CMS que tenemos aquí eh, publicado. Eh, tenemos unos módulos adaptados, desarrollados por nosotros mismos, ¿vale? Y podrán descargar el, el módulo eh, adaptado con las últimas actualizaciones de Paycomet ¿Vale? Estos módulos son totalmente gratuitos. Y si el cliente, pues, oye, quiere hacer algún desarrollo, quiere modificar algo por su lado, pues, adelante, o sea, lo puede hacer, no, no hay ningún problema. Bien, bien, bien. Pues, entonces, eh, volvemos y hablando sobre futuro, eh, ¿qué métodos de pago alternativo eh, os estáis planteando en BitComet instalar de cara a futuro? Pues, mira, ahora mismo todos los pagos que ofrecemos son esencialmente a nivel europeo, ¿vale? Y la idea es que en la siguiente release que debería estar lista para antes de finales de año, yo calculo que será para el último trimestre, podremos ofrecer hasta casi un centenar de pagos, principalmente de Asia y Latinoamérica. Latinoamérica es uno de esos países, bueno, es un, el continente, ¿no? Donde, donde verdaderamente eh, hay un boom en temas de e-commerce. Hay sí. muchísimo eh, comercio actualmente que quiere ofrecer sus servicios allí. Pero como hablábamos, es un mercado no tan bancarizado, donde es muy común que el cliente que compra algo online baje a pagar a un kiosco en cash o con su tarjeta eh, y con un número de referencia el pago, el pago, la compra que ha hecho online, ¿vale? Entonces, hay que ser capaz de ofrecer esos sistemas de pago alternativos. Eh, todos estamos hablando, pues, de, de boleto bancario, estamos hablando de Poli, estamos hablando de WeChat y Alipay para el mercado asiático, etcétera, etcétera. Estos son los que están eh, más en el scope. Y también... Eh, a nivel europeo, uno de los que más se nos piden ahora, que es el SEPA Direct Debit, que permite la domiciliación directa en cuenta de cliente en una integración muy rápida, ¿vale? Este es, eh, para nosotros ahora mismo, es de los, de los primordiales que vamos a sacar. Eh, tener en cuenta lo que estáis viendo en redifusión, no lo que estáis en el directo, sino lo que estáis viendo en redifusión este vídeo, es que estamos emitiendo eh, cerca del verano del año 2021 y estamos hablando que eh, entre otoño y antes de final de año 2021 también llegaría a Asia, Latinoamérica, eh, con prácticamente todos sus métodos de pago en una release más ampliada. Y que en el corto plazo, pues que tenéis toda Europa muy bien, muy bien segmentada y controlada. Perfecto. Sí, como, como tendríamos mucha audiencia en el tiempo en redifusión, que cuando les decimos final de año, que sepáis que final de año 2021 ya tendréis, aparte de Europa, tendréis Asia y Latinoamérica. Bien, bien, bien. Eh, entonces, ¿algún detalle antes de cerrar? Eh, a vosotras audiencias que estáis en el directo, si queréis preguntarle a Carlos Sánchez de Picomet alguna pregunta sobre métodos de pago o la plataforma, estáis a tiempo de que podamos responder alguna pregunta última. Y para ti, Carlos, ¿algún comentario que no quieras dejarte en el tintero y que eh, no quieras que terminemos en live sin haber comentado? Sí, sí. De hecho, eh, comentar que eh, Picomet como, como PSP y con todos los años de experiencia que llevamos, vale, al final... Eh, entendemos que, que lo primordial es escuchar al comercio. El que de verdad sabe lo que le están pidiendo a sus clientes es, es el propio comercio. Entonces, en Paycomet nos preocupa mucho la, la, tanto la experiencia de usuario como la, los servicios y, y herramientas que necesitan los comercios para llegar a sus clientes, ¿no? Entonces, los, los clientes que tenemos en Paycomet son los primeros eh, prescriptores de, de las mejoras que podemos incorporar en, en nuestro catálogo de productos y servicios. Y muestra de ello es todas las soluciones que hemos ido incorporando a lo largo del tiempo, desde IVR, a Pay by Link, Pay by QR, eh, toda una serie de elementos que se nos reclamaban para, para poder acercarse a sus clientes y ofrecer el pago a través de los diferentes canales. Muy próximamente vamos a y muy próximamente hablo en cuestión de, de varios meses vamos a poder hacer un release de dispositivos presenciales para pago y ya cerrar el círculo y poder ofrecer la unicanalidad a ese cliente que vende presencialmente pero que también quiere vender online y quiere tener un único panel donde controlar todos esos pagos. ¿Vale? Esto surge básicamente de, los, de las consultas de nuestros comercios que nos dicen, oye, yo quiero hacer esto, pero es que también quiero hacer esto otro. Nosotros nos lo anotamos y nosotros lo desarrollamos. Lógicamente, las cosas llevan su tiempo, pero poquito a poco vamos sacando todo, todo, todo lo que se nos pide. Eh, comentar, eh, agradecer, sobre todo, agradecer a Santiago Domínguez, José Luis, a eh, Bernardotero a eh, José, eh, Elisa, Silvina, eh, Carla, Luca de Tena. Eh, muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestras preguntas, por interactuar en el, en el directo y eh, en el streaming en live de este, este comentario y esta entrevista a, directo, a Carlos Sánchez, director comercial de Picomet, del grupo de empresas de Pan Sabadell. Pero... Eh, a los que le haya gustado esta herramienta, a los que tengan dudas y todavía no terminen de decidirse de que sí, pero quieran preguntarte, contactarte y hablar contigo más en privado, eh, ¿cuál sería el método más adecuado para, para localizarte y poder hablar contigo? Mira, la manera más sencilla es, o a través de la propia web de Paycomet, en el probar ahora, hay un campo para comentarios donde pueden poner si tienen alguna duda o alguna o alguna cuestión que quieran plantearnos. Eh, eso llegará a nuestro equipo comercial y nuestro equipo comercial se pondrá en contacto directamente con ellos. Eh, uh -huh. Si no, también a través de LinkedIn me pueden contactar y no tendré absolutamente ningún problema en, en redirigirlos hacia mi correo, que es csanchez.paycom.com y, y resolver cualquier duda que, que pueda surgir. Pues muchísimas gracias, Carlos, por eh, la entrevista en, mi, en mis perfiles sociales aquí en el directo y animaros a los que estéis viendo este di directo o ahora, a partir de ahora, lo veáis en redifusión, en que tengáis en cuenta el comercio electrónico eh, después de la digitalización que hemos sufrido en el último año, eh, nuestro cliente está ahí, eh, planteemos que como nuestra, una solución para nuestro retail, el e-commerce hay que tenerlo muy en cuenta, que la explosión que ha habido en Latinoamérica de, de todo lo que es el comercio electrónico que llevaba eh, un cierto retraso respecto a otros continentes, pues en muy poco tiempo eh, se han puesto las pilas y es una salida de negocio muy interesante para, para plantearse el comercio electrónico con Latinoamérica, que, que sin duda alguna está creciendo en todos los países, en todos los continentes del e-commerce a dos dígitos porcentuales de crecimiento anual y en el último año hemos visto incluso cifras de hasta tres dígitos dependiendo del e-commerce. Con lo cual, plantearos, el e-commerce eh, es algo que ha llegado para quedarse, que hoy día ya está representando un porcentaje de las ventas de casi todos los negocios realmente muy significativo y que al fin y al cabo, como empresarios, emprendedores, debemos estar donde estén nuestros clientes. Y nuestros clientes tienen un móvil en la mano con un clic, pueden hoy día eh, realizar una compra, pueden informarse a través de redes sociales con ese mismo móvil o pueden por mensajería recibir recomendaciones de amigos de productos a comprar. Con lo cual, hay que estar en redes sociales, hay que estar en e-commerce, hay que estar en digital. Con lo cual, animaros a que con plataformas como la de P-Comet que os van a ofrecer múltiples eh, formas de pago, por países, a nivel global, etcétera, que os planteéis eh, lanzaros a este mundo del e-commerce. Y último comentario que nos deja Miguel, muchísimas gracias a ti por estar y por combinar eh, Carlos, un placer y que la Buenas próxima vez nos vemos en persona, que ya la situación se está poniendo un poco más controlada y que, que no solo nos veamos en virtual, sino que nos podamos compartir conversaciones ya más en presencia Solo una cosa, Emilio, y es que quería agradecer al equipo de marketing de, de PayCommerce y al equipo comercial que están haciendo una labor brutal y nos, eh, estamos participando en muchos eventos y tenemos mucha presencia en redes y en actos, eh, su, su esfuerzo y la dedicación que hacen, que es gente que trabaja desde detrás. Yo soy un poco la cara visible, pero muchas veces nos olvidamos de, de agradecer a, a los que están currando un montón por detrás. Y quería agradecerlo directamente aquí en este, en este, en este live, eh, una mención especial para ellos. Pues muchísimas gracias al, al equipo de marketing de, de Picomet y Diego, Quique, eh, muchísimas gracias por tu, vuestros últimos comentarios y con esto eh, ya pasamos a, a off y terminamos la, el live. Saludos y nos vemos en un par de días que tenemos en eh, mis canales, tenéis otro live conmigo. Eh, nos vemos el jueves, a, el jueves más o menos a esta misma hora. Saludos.